Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran gotas de rocío Y allá en el aire dibuja tu nombre junto con el mío En un acorde dulce de guitarra, vivir locuras de tus sentimientos abrazo de la noche sepas lo que siento estoy enamorado y bien y bien me hace amarte estoy enamorado de ti quedarme en cautiverio, para sumarme a la iglesia espiral, en todo espacio lo de ilusiones, para juntarla con tu vida, de naufragar hasta la orilla y quedarme dormido, Alimentarme solo de recuerdos Y despertar del sueño profundo solo para verte Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien de quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre dile que la quiero. Dile que también le extraño y que todos los días me invaden en sus recuerdos. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. A la casa, la encuentro vacía, hace frío ahí adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Quiero pedirte perdón por los errores cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás ya nada será igual, quiero pedirte mamá Tú mires mi camino día a día, día a día, estrellita mía Para el tiempo de cosecha qué lindo se pone el pago Para el tiempo de cosecha qué lindo se pone el pago Hay un brillo de chapecas En los mocos, en los ojos del paisano Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisano Yendo y viendo en el carro de la viña en la bodega Siempre un racimo le encargo de la blanca o de la negra Siempre un racimo le encargo de la blanca o de la negra Póngale por la hilera sin dejar ningún racimo Que hay que llenar la bodega Ya me está acabando el vino Segundo Mejores son los racimos cuando se poda la cepa Para las provincias de Cuyo vaya esta ofrenda y chacueca Y mi canto le regala abro todas las compuertas El mozo dejó el canasto y ella deja las tijeras. El mozo dejó el canasto, ella deja las tijeras. Ensayan como jugando una cueca en las hileras. Ensayan como jugando una cueca. La acelera. Por la noche canto el lugareño, y entre coplas un vinito, que se llama el pulgar sueño, y entre coplas un finito que se llama el pulgar sueño. Por las hileras, sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.